Buenas a todos gente, soy Fe y estoy con un tutorial en el canal, esta vez va a ser cómo cambiarle las voces al juego, bueno se van a descargar este archivo que el link lo van a tener en la descripción del video, eh, una vez descargado lo descomprimen, les sale una carpetita, la abren, inician este programa como administrador por las dudas, esperamos que cargue. Dice, bienvenido a un nuevo usuario, aceptamos esto. Ahora nos, va, nos pregunta dónde tenemos. o sea tenemos que decirle dónde está nuestro League of Legends, ¿no? tenemos instalado el juego. Yo no lo tengo acá evidentemente programita. Rito, ya queriendo hacer lo que se te antoja ya, yo tengo un juego acá cabeza. Elija, listo. Eh, acá le damos que el idioma que tenemos supongo si que tengo las quiero que acá en settings quiero que cambie solo el pueden cambiar vieron el, el anunciador o si no la voz de los campeones yo quiero solo el anunciador en inglés que voy a hacer la prueba Busquemos english ¿Dónde está, tío? soy ciego tío ok le damos a change Esperamos que ahora se nos va a abrir el Launcher Se van a, van a descargar algunas cosas acá eh, Las voces en realidad se van a descargar Bueno una vez que queda para lanzar no le damos Le damos acá donde dice continúe Se nos va a cerrar y ahí se empieza a instalar todo Listo, eh, yo lo que voy a probar ahora, que no sé si me va a venir bien, cambiar el audio de los campeones a, la, a coreano. Si funciona esto, sabe, soy un máster. Porque como estoy tocando dos cosas diferentes, o sea, unas son las voces, otras son. Otro es el anunciador. Bueno, cuando termina le damos continuidad de nuevo. Se nos va a cerrar y se van a terminar de instalar las voces. Bueno, cuando se termine de instalar gente, nos vemos dentro del juego a ver si todo quedó funcionando. Bueno gente, acá estamos en el launcher. Estamos viendo que las voces... <tose> Las voces sí están en coreano Bueno gente, nos vemos dentro de la partida a ver si queda el anunciador y luego de eso terminaríamos el tutorial Bueno gente, ahora estamos dentro del juego, vamos a ver si... El anunciador está en inglés, vamos a comprar como si fuéramos fuera una juego de la partida. Oh, <tose> <muy bien. tose> las voces siguen en coreano, por suerte. Yo me voy a suicidar ya por eso. Tiene que saltar algo, ¿no? Bienvenidos a la grieta del invocador. ¿Qué pasa, Nusitus? No, Nasusitus. Las voces parece que no quedaron, pero bueno Si, si hubiera puesto todo en coreano, si... si hubiese puesto todo en coreano creo que funciona Bueno gente hasta acá llega el tutorial, espero les haya gustado Nos vemos en el próximo directo, chao